apruebe la, la ley Kelly, por la que queda expresamente prohibida la externalización del departamento de pisos, por ser parte esencial de la actividad económica de los hoteles, pues sin habitaciones limpias hay poco que ofrecer en las plataformas de reservas. Y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que solo reserve con la lista de hoteles éticos elaborada por la asociación. Muchas, Muchas gracias, gracias a todos, a todos por estar aquí. aquí. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias por apoyarnos.